Bueno. Señores, el gobierno de Luis Abinader entró. Nombramiento, Miriam Germán. Aquí Olmedo Cava, el éxito pa, eh, Paula, ¿qué llama? El éxito Paula. Eh, de aquí en San Francisco de Macorís. Esos son los que tienen direcciones generales. Eh, muchos cambios. Todo el mundo se sorprendió. El momento más interesante fue lo de Miriam, fue lo de, Miran, fue lo de y Dice, pero estoy en desacuerdo con los comentaristas. Quiero felicitar a un amigo y hermano. Digo, son varios. Uh -huh. Julio César Lizardo, mm, Logan sí, Inapa, Logan y nosotros. En Inapa nos sentimos orgullosos porque es un joven trabajador, un tipo que es de frente, sí, que se sí. tiene que decir la cosa como son. ¿tú entiende? Logan es un joven porque ya está mira, Logan no es la juventud, pero está ligado, él está Qué como hola. juventud como quiera, la juventud Logan. Logan es joven, joven. ¡A lo buenas! Hello. Sí, buena. Dígame. Mi comentario es que yo veo a esa señora demasiado mayor para ese cargo. ¿Quién? Usted ve a esa señora que ni ánimo para caminar. Usted la chequea así, usted ve. Y se le ve en el rostro demasiado vieja. ¿Ves ver a la que le queda al lado? La otra, está bien. No, te entiendo. Entiendo con tu comentario. Mi amor. Mira, vamos para, para que, terminar. No, no, no, espérate, para, para, para Para aclararle a ella. Miriam Germán es un símbolo de honestidad en el país. Es un símbolo de pulcritud en, el, en, en la justicia dominicana. Miriam Germán tiene una experiencia vasta, sí, igual sí. como la tiene Milagro Ortiz Bosch, por su presencia, una persona que no es por la edad, porque aquí cogieron a Bala ciego ciego y nadie dijo nada. <risa> <risa> ¿Verdad? Aquí cogieron, se la comió. <risa> ¿Eh? Claro, acá el cielo, el y nadie dijo nada. Entonces, aparte de eso, aparte que de va? que, digo, aparte de que es un símbolo, Jenny Berenice tiene mucha experiencia en el ministerio público que le va a sumar muchísimo. Que yo, en particular, meto la mano por Jenny Berenice donde sea, donde sea. Esa mujer tiene experiencia, honestidad. Y Miriam Germán es el símbolo de la honestidad. En, en, en la parte judicial Eso es lo que yo entiendo Pero te entiendo tu punto mi amor sí. dime en, en los cargos, como te iba diciendo, de Logan uh -huh. Julio César Lizardo Que hizo muy buen trabajo en el ayuntamiento Cuando estaba en Ornato uh -huh. Y pienso que ahora lo va a hacer mejor Si acabó de pasar trabajo con agua Porque ahí está Logan en Inapa también está Nefi Molina, nuestro amigo. Debimos ponerle llamar a Nefi. Debimos eh, llamarlo. Y eh. eh, no, no lo coge. Ahora no lo coge. Vamos a llamarlo en el aire. Vamos a llamarlo en el aire. Eh, vamos a eh, en el eh, Dame nomada no, a Nefi Molina, eh, director de la eh, juventud. Dame, eh, ven, yo eh. voy a llevarle el aire. Tú no tienes el número. No, yo no lo tengo. Está allá te... el teléfono, búscalo. Que lo vamos búscalo, a llamarlo, búscalo, yo. yo no lo tengo. Vamos a hacer la llamada. Yo oh. a veces no tengo los números a los locos. No, no, no, no lo tengo. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Porque okay. en el aire, en el aire. A ver si él lo coge. A ver si sí lo coge. Vamos función? a ver si esto funciona o no lo coge. Dame, ver, esto, ver, dame. Déjame, eh, eh. señores, estoy probando eh. los lo funcionarios de aquí, la juventud. Mientras Neto va buscando el número, muchas designaciones importantes. Míralo aquí, míralo aquí. aquí. 829, ajá, 714, ajá, 0636. No 30, lo diga. 0636. 0636. Era sí, lo que me a llamar. No no Vamos a ver. ¿Quién no a hacer tan rápido? Tú el funcionario. Está sonando. Hey. Aló, <risa> Nef, te habla Genoman y Netoflow en vivo desde el canal 10 de los asombrosos. ¿Cómo usted está? A ti, a ti, bien, gracias a Dios. Tú estás en vivo, tú estás vivo? vivo, lo cogió el funcionario. Sí, sí, oye, eh. Lo cogió, oh, lo cogió. Me... Dijimos aquí, vamos a ver si Neff eh, coge el teléfono. Si Neff y Molina, el... Co... Co... coge, coge el, el teléfono, teléfono. ¿Eh? ya que estás en el estado de gobierno. ¿Cómo estás, Nef? ¿Todo bien? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios, aquí bien. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué te han dicho? ¿Tú sabes cómo va el procedimiento del traspaso y todas las cosas que tú has encontrado en, en este ministerio de, de la provincia de Duarte? Bueno, realmente nosotros eh, hace unos días uh -huh. eh, estábamos en el proceso de transición, fuimos eh, asignados a realizar el proceso, fuimos, damos lo que fue la casa de la juventud y todo eso, eh, verificamos el personal que estaba presente y todo eso. Eh, ya realmente lo que estamos esperando es eh, la designación, ¡Ay! Porque, <ríe> porque todo el equipo de la juventud nos pusimos de acuerdo y decidimos que nosotros íbamos a estar asumiendo la dirección del, del Ministerio de la Juventud a nivel regional, la región nordeste, que comprende el agua, samaná, y la provincia de Duarte. Nef, eh, una pregunta. Sí. Eh, ¿Algún plan estratégico que vengan ustedes eh, eh, para, para ayudar a los jóvenes en este nuevo gobierno? Bueno, realmente nosotros vamos a asumir el puesto eh, de manera desde que nos llegue el nombramiento, uh -huh. eh, la designación, como se dice. Eh, y nada, vamos a seguir lo, lo, los lineamientos con lo que viene la nueva ministra, porque el, el Ministerio de la Juventud uh -huh. eh, trabaja con, con un programa eh, un programa que viene trazado desde Santo Domingo. Uno sugiere y pone, okay. vamos a decir cosas, que puede decir y opinar sobre cosas, pero realmente viene con un programa hecho. Ella, que la ministra, está que la ministra está tiene un, un, un, li, un libro diferente que viene ella. Exactamente. No, no, no se va a hacer lo que está acostumbrado a hacer. Eh, que simplemente muchas veces se ha dado becas uh -huh. y algunos programas con, de prevención, sino que ahora sí se va a venir a trabajar, se va a trabajar lo que es la, la inclusión de jóvenes uh -huh. a, a diferentes... Vamos a, a promover lo que es la inclusión de jóvenes. Eh, jóvenes que son discriminados hoy en día, te voy a poner por ejemplo los jóvenes que tienen afro, eh, que sabemos que uh -huh. en este país... Aquí se, se, se discrimina eso: jóvenes con tatuajes que tienen una capacidad increíble, un sinnúmero de cosas que, que, que van a venir. Se va a trabajar con lo que es el primer empleo y por ahí no vamos a ir. Ok, eh, realmente, Neto, va sí. pa, a finalizar. Nefi, eh, una, te quiero hacer una pregunta: eh, es algo personal. ¿A quién tú quieres más, a Anthony el regidor o a mí? Dilo aquí en público, por favor. <risa> ah, Ay, gracias, Anthony. Señor. ¡Felicidades para Nef! El buen muchacho, Nef Molina! Señora, Ahí hijo, la, la, de, claro. de uno de los que nos lo enseñó a nosotros a manejar computadores, señor Molina! Eh, decíamos, Neto, pero creo que hubo un evento del presidente que sobrepasó todo, todo lo que el presidente dijo en el discurso. Que opacó fue? el discurso. ¿Cuál? Que fue más grande que el mismo vehículo de, de presidente, Cuatro. que fue más grande que la intervención de Miriam Germán. Las la, hijas del presidente la, Luisa la de, de esas damas. La, el país se paralizó con esas tres chicas. Ahí habían tigres pidiendo números, buscándola en Instagram, buscándola en, en, en Facebook, buscándola en Twitter. Ahí habían pero eh, mira mira por favor un close a la cámara en esto póngame el patrón y ahí Néstor, mirando a las hijas de de, de Luis Abinader ahí mira Me Mecca mira Meca nunca viene aquí ¿Eh? y vino hoy porque estamos hablando de las hijas de Luis Abinader ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? <risa> <Ese> te... <risa> un saludo a mi familia ahorita ahorita ahorita ahorita Mecca ahorita vamos a quién fue que usted vino a ver aquí Adiós, ah, mi familia. Pero que déjame, 66 <c West> tema, ese. ese tema. El punto está, que ayer las redes sociales se paralizaron. Por cierto, ¿E? no me gustó esa comparación, porque hicieron una comparación entre ellas y las hijos de Danilo. No está no bien. qué es más bonita. Con la máscara, esa niña es hermosa, mira. Ey, Oye lo que dice el blanco, que primera vez que ve mujeres no bonitas bonita, no viene. Me y no, <ríe> ¿Él es, no, no viene! ¡Qué raro que me cata aquí! ¡Qué raro que me cata aquí! Eh. Eh, eh. Señores, señores, miren, miren, miren, señores. ¡Ay, Dios! diga que diga que, que, que, que, que tiene un pincel, Dique. un de la, pincel. En la dibuja. Él la dibuja, eh. Señores. Ahora, atención a los tigres, atención a los tigres. Esas mujeres no quieren guaguaguá. Guagua. Bulín, es apérate de esa nube. No, Bulín. No, nada de Bulín. Es Ni San... el mayor, nada de eso. Santiago Matías, tampoco. Pero no, tú eres loco. Santiago, eh, tú vas eh, para allá. Eh, Entonces. ¿Te, te voy a decir el novio que puedo buscar. Perfi eh, vamos, a ponerle los perfiles, los perfiles los que no perfiles, pueden ir, que no, no pueden no, no, ir, Los que no puede ir, bullying, no, no, no, bullying, que no. no puede ir, ya, no puede ir. muerta, el mayor, pues clásico, no, eh, eh. jaraca, Kiko, ni menos, la lo quieren. Ni, ni cerca, eh. ni cerca, Seiki, el, el hombre que no coge flores, eh, el, el, el, el novio de la perversa, Ay, yo me, me, me lo me meloso, tampoco, nada de eso. nada de eso, eh. ahora. Voy a decir uno, que ser el novio de una de ellas. ¿Quién? El Chuape. No, no, no. Uno que encaja ahí. No, no, no, no, no. ¿Eh? No, no, no, no, no, no, El Chuape en Una foto de Chuape que me muere. Voy a hablar, voy a hablar. El Chuape. Chuape viste bien, pero no está en ese nivel, por favor, Neto. No va a estar en Que en ese nivel no va a estar en nada. No, no, yo te voy a decir quién. ¿Quién? Perfiles para esa muchacha. Robertillo. Robertillo, Robertillo Dios mío, di que vos se la para. Perfiles para esa muchacha sí. Perfiles, sí, atiendan sí, sí. aquí Pero cállate Cállate, cállate que, que, que, que estamos hablando de otro nivel de princesa Vamos, vamos, dale, dale Perfiles, ya dijimos los que no van Hay más, otro más que no va. Alfa, ese es el grupo, no va tampoco Cherry, no no no no tampoco No va. Otro que no va, búsqueme otro Doctor Natra, es mío personal Pero, pero no, no va, va. Kiko el crazy. Man, no va. Ni en la puerta lo quieren actuar. Aunque yo sé que esas mujeres son fanáticas de ese tipo de música. Sí, pero no, no la lo música quieren. es una cosa y enamorar es otra. Ahora, perfiles de novio para las hijas de Luis. Los nietos de Hipólito Mejía. Ah, es un muñeco, Dios lo ah, bendiga. Sí, sí. Eh, sí. Eh, Chado Blo, ¿verdad? Está bonito, está bonito, Chado Blow. No, es que no que sean bonitos. Te estoy hablando del perfil de perfil. Hablando no, de niveles, no, los, los, los, los vicini. Ah, pues supuesto. Ah, pues sí, Otro más, otro más. No, Otro más. No, que otro eso, más. Eso, Carlos eso, de no. la Mota. ¿Qué lo nombraron que, de, de Relaciones Exteriores? Este. Eh, Carlos de la Mota. Un Sergio Carlos que hay ahí un con Sergio, él. Carlos, Carlos, un Sergio un Carlos, Carlos, Carlos, sí. Óyeme, esas mujeres tienen más estudios y más preparación que usted no va a venir. Una gente que cante de Emboy, una gente que... No, no, no, en el, en el amor, no. ¿Tú te imaginas esa mujer? ¿En el amor de Oye, oye. ¿Pero en el amor de qué de... es Esa oye, gente oye, no conoce, no de... que la fritura. Tú eres loco, esa mujer le gustan los 115. Oye. ¿Qué lo <risa> Oye, que no. Ve, ve, ve. <risa> primo, oye, primo. Usted se, usted se imagina esa mujer, esa mujer llamando a Génesis. Génesis, hola, ¿cómo estás? No, yo, no, no. Espérate, espérate, pero después, déjame terminar. No, Génesis, ¿cómo ejemplo! Espérate. Néstor no me quiere coger el teléfono. está con él. ¡Oh! <risa> Dile que me desbloquee. Miren. ¿Eh? Esos perfiles. Tú te imaginas. No pasa. El casa con Oye, esos son perfiles como el nieto de Hipólito. Los hijos de. Ah, por ejemplo, un Omar, el hijo de Leonel, puede ser. ¿eh? Un Omar. Mira, mira, mira. Es perfil así, ¿eh? Vamos no me... a poner uno que no va. ¿Tú te imaginas de qué? ¿Tú te imaginas que ella o ella le diga.? Aló, eh, papi, Luis Abinader, papi, eh, yo quiero presentarte a la familia del novio mío. quién es el, el novio el tuyo? <risas> Kiko el crazy. <risas> <risas> eh, ¿Quién es el novio mío? ¿Tú imaginas que le sale Santiago Matías. Aló, buena. Te voy a llamar a Santiago Matías. ¿Quién? es que entrevistó el penco. No. Son perfiles que no van con ese no, tipo no, de música. No, no, no puedes ponerle perfiles ricos. ¿A ¿Cómo a que ella? no? No, dime. Vamos a ¿Tú has visto a un, un hijo u... de, de, de los Jiménez? Sí, sí. ¿Y ¿Quién? Sí, yo no quién? lo he visto por atrás. Oiga <risa> ¿O sea que no? Pero la popi de aquí. No, la popi la la de, la de, la de aquí. De la, la capital del en encentran en a ellos para allá, el Sanky Panky. La los No motores. Eso va que bolita que ellos van a ver para allá. No me hablo de eso. Pero ¿cuáles? No, no, te estoy hablando con que para esa mujer. No lo que pasa es, mira, mira, mira que lo que pasa nesto, lo que pasa. Ellas, nesto, tienen un ambiente, sí. un ambiente social que no es, es difícil que un ambiente de pero calle que no entre. Entre. Es que no, va a entrar no es imposible Se van imposible, se va sí. a comer, se, se van a comer cualquier. ¿Oíste? Es le difícil, guste. una mujer que te dice a ti, vamos a comer en, el, en el. Yo tengo unos amigos muñecos que esa mujer lo semean. Neto, sí. a veces no es porque... Lindo, ¿no? Bien. Ah, ¿por qué es lo que tú quieres? Que no son lindos, Neto. ¿Y ¿Y qué qué es, es que tú estás buscando el perfil es de Nita, No es belleza. No es bien. belleza. No es no es belleza. Es, Ey, estamos licencio, hablando... No. Mira qué no pasa, mira qué no pasa. para Tú sí. entiendes. Pero bueno, tú lo estás poniendo demasiado difícil. Y, y han, han, han visto amores. No eh. Neto no está entendiendo. Neto no está Yo entendiendo. sé lo que tú dices. Hay tú mujeres dice, con eh. dinero, con hijos de dinero, que tienen la... Que le gusta la... A no le puede gustar. Pero venme a explicarte. Pero ¿qué me vas a explicar? Dime sí o no. No le puede gustar a ella. Te voy a explicar, el, el, el entorno de ellas no es igual. Cuando viene a ver, tienen amores con el, con el seguridad de chofer. ¿Eh? ¿Eh? A Papi Juan tú me lo llevas. A Papi Juan un domingo. Recuerda que a Papi Juan le gusta. Oye. La mujer. Tú sabes. Ah, eh, eh. Estamos viendo. Eh, otro papi, perfil. Papi, <risas> otro perfil. Pero ellas tienen dinero. Ellas tienen. Es que no es eso. ¿Sí? Eh, el círculo de ella el de... círculo, no, el lo que te círculo. estoy diciendo son gente que están, imagínate tú fulano de tal, ¿qué tú haces? yo aquí, eh, sentado en la esquina esas son gente que andan con un círculo círculo ¿quién viene a cenar? papi, viene a cenar el, vamos... el hijo del príncipe de en un avión a, a 8 de la noche no, eh. no eso, sino el círculo vamos de que, que están el vamos donde estudian al... donde okay. cena papi una gente que ah, come esa tiene eh, amigas que tienen primos realenco <risa> que le neto neto neto esas mujeres comen cosas en, en restaurantes que tú lo, lo ves tú y tú dices llegar, se aburren se aburren de esos yo popis. voy a ir 10 mil pesos por eso se aburren ¿Eh? yo voy a comer 20 mil pesos por eso no. No. se aburren se aburren de esos popis Neto, esa mujer. Sí, amor, de amor, si lo hace. Mira la hija. La lo hija. hace y lo convierte. Ejemplo, en también. El ejemplo más claro. El ejemplo más claro. La hija de Milagro Tibor. De, de, de Milagro Germán, la que nombraron. De como encargada ¿vale? de medio ambiente. Esa muchacha lo único que ha hecho es estudiar. ¿Pero dónde ha estudiado? ¿Quién novio de Guagua gua, gua va a coger la presión de esa muchacha? No, Una muchacha no, que ha es que es estudiado en Europa. Hacerlo, y después tiene un, un diplomado. Y Pero, estudió en de Nueva York. Y después. ¿Qué? el amor que no y porque dice que no puede estar negado está negado tú, es ¿Tú sabes? está tirando abajo los guau, guau, atu, va, no oiga. no que no le pueden llegar a ese tipo de porque mujeres que no le pueden que oigan ti, neto no le puede llegar hasta que lave el carro vamos vamos a, vos, vamos a, a una pasa cuando estaremos cuando le tenemos, vamos a hablar de la consciente y vamos a la para